Buenos días a todos. Bienvenidos a este segmento titulado Graduados por el Mundo, de la tercera jornada STAW. Mi nombre es Pablo Morete y actualmente trabajo como bibliotecario adjunto en la Biblioteca de la Corte Penal Internacional en La Haya, Holanda. La Corte Penal Internacional es una institución judicial independiente y permanente eh, concebida para juzgar a personas eh, acusadas de los peores delitos de de lesa humanidad, genocidio y, y crímenes de guerra. La función de la biblioteca eh, de la Corte tiene como eh, objetivo satisfacer las necesidades de información biográfica de los órganos de la Corte, es decir, la presidencia, las cámaras, la oficina del fiscal, la defensa y el registro. Para esto... Eh, ponemos a disposición de los usuarios aproximadamente unos 800 usuarios potenciales tenemos una serie de recursos eh, de información tanto en papel como electrónico y una serie de servicios eh, para apoyar las investigaciones y la jurisprudencia de la Corte en el ejercicio de su jurisdicción. La biblioteca de la Corte... Penal Internacional cuenta con cinco personas, eh, actualmente eh, hay dos profesionales que son la directora de la biblioteca que es australiana y quien les habla y dos personas de servicios generales eh, que, ocupan, que se ocupan de las adquisiciones y, y la gestión de las publicaciones periódicas. Eh, también eh, la quinta persona eh, es alguien contratado temporariamente para realizar la, la catalogación. Otra eh, manera de, de apoyar al escaso personal que tenemos es eh, ofreciendo pasantías. Así que a menudo tenemos pasantes eh, que, nos, que nos ayudan. Nuestra colección se compone de unos 30.000 volúmenes eh, acerca de diferentes eh, ramas del Derecho Internacional, sobre todo de Derecho Internacional Penal. Suscribimos a numerosos journals y bases de datos especializados, eh, tales como Westlaw y Hand Online, y tenemos le legislación de varios países, documentos de Naciones Unidas y tratados internacionales. Además, eh, contamos con material de apoyo a los servicios de traducción de la Corte, eh, tales como diccionarios, gramáticas, guías de estilo, etc. Finalmente, tenemos una colección de aproximadamente 200 películas eh, y documentales acerca de temas relacionados con el, con el quehacer de la Corte. Los servicios que ofrecemos eh, principalmente de referencia y préstamo de material y también manejamos en forma centralizada eh, toda la compra de material biográfico que cada unidad de la, de la Corte compra para, para su uso permanente en las oficinas. Nuestra política eh, en la biblioteca es de estantes abiertos y tenemos el material clasificado según la clasificación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Nuestro catálogo en línea está disponible eh, solo en intranet, eh, en inglés y francés, que son los idiomas de trabajo de la Corte. Y tenemos un convenio de préstamo con, interbibliotecario con la Biblioteca del Palacio de la Paz, que es eh, una de las bibliotecas más grandes del mundo en temas de Derecho Internacional. Para aquellos eh, libros eh, o, o jornas que no podemos conseguir eh, por esta vía, tenemos también... Eh, somos también parte de la de Picarta, la red de bibliotecas holandesas. Eh, en cuanto a temas de procesamiento eh, técnico, eh, utilizamos el MAR21 y las reglas de catalogación angloamericanas y ahora estamos ya empezando a pensar en la migración a hacia las RDA en el año próximo. Eh, mi labor dentro de la biblioteca es bastante variada. Eh, mayormente trabajo en el servicio de referencia, pero también hago un poco de catalogación, eh, desarrollo nuestra página en intranet, eh, hago cursos de capacitación de usuarios, etc. Los principales temas en los que estamos eh, trabajando actualmente como biblioteca eh, son la incorporación de libros electrónicos a nuestra colección, eh, que nos crea bastante problemas ya que los, los términos que nos ofrecen los, los editores no, no nos satisfacen. Otro aspecto en que estamos tratando de desarrollar la biblioteca es el mayor aprovechamiento de SharePoint, que es el software que la organización tiene para la gestión de contenidos en intranet. Y finalmente, eh, también estamos tratando de discutir nuestra visión eh, hacia futuro de la biblioteca para cuando en el año 2016 eh, la corte se mude a, sus, a, su, a, su edificio, eh, a su nuevo edificio y la, y la biblioteca reciba mayor espacio, eh, podamos eh, contar con nuevos servicios y, y, y horarios ampliados. Bueno, espero haberles un dado rápido pantallado pantallazo de lo que es la Biblioteca de la Corte Penal Internacional y también les estoy enviando una y contando mi experiencia en otras bibliotecas eh, del Sistema de las Naciones Unidas eh, y también algunas fotos para ilustrar este relato. Quiero desde ya agradecer a la organización del evento por darme la oportunidad de participar y espero en alguna futura edición eh, participar en persona. Les mando un abrazo grande desde La Haya, Holanda.